Ministro, buenos días. Gracias por estar con nosotros. En el mensaje presidencial de anoche se dijo que solamente podrían circular médicos, enfermeras, fuerzas de seguridad y que el tránsito de civiles se limita de lunes a viernes, según la terminación del número de carnet, para ser más puntuales. Pero, ministro, ¿qué pasa entonces con el aparato productivo, con el abastecimiento de alimentos? buenos días, muy buenos días, Natalia. El aparato productivo tiene un funcionamiento especial porque las cadenas productivas no se van a cortar de ninguna manera. Todos los permisos que se tenían y ahora que los tienen que renovar tienen automáticamente, por ejemplo, un camión con un chofer o el personal que está asignado a esa cadena productiva se va a mantener porque es fundamental que las familias bolivianas tengan la seguridad de que los alimentos van a fluir permanentemente y van a estar abastecidos los mercados. Ahora, ¿cómo van a poder circular con quienes comercializan al público? Muchas veces, ministros, son personas que van a mercados y que tienen que estar a pie. En el caso de ellos, ¿cómo lo van a hacer? Algunos no tienen la patente municipal. Eh, de la misma manera, aquellos que tengan el tema de la provisión, de acuerdo, se va a manejar de acuerdo al carnet porque es la única manera de poder controlar y restringir, porque es un esfuerzo que hay que hacer para que no se aumenten los confirmados de coronavirus. Es un esfuerzo mayor que se ha, ha tenido que tomar el gobierno nacional y la presidenta Yanine Áñez para evitar lo que está sucediendo en otros países, inclusive desarrollados. Vemos el tema de Italia, en el mismo Estados Unidos, que con toda la tecnología que tienen con problemas. Lo que estamos haciendo acá es un esfuerzo y se va a mantener el tema del control de los carnets de identidad porque es la única manera de restringir y evitar mayores contagios y mayores daños. Ministro, muy buenos días. Eh, Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Eh, según este nuevo decreto de emergencia sanitaria, nadie puede circular los fines de semana, es decir, sábado y domingo. ¿Qué pasará con la banca? ¿Qué pasará con los medios de comunicación esos días? ministro me escucha buen día ministro le preguntaba eh, sobre eh, los fines de semana porque según el decreto no se puede circular ni, ni sábado ni domingo pero qué pasará con la banca qué pasará con los medios de comunicación la El sistema financiero ya te, hemos, te, lo hemos tenido funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Queremos pedirle a la población en general de que están garantizados todo lo que se refiere al pago de sueldos y salarios. Vamos a entrar a partir del lunes el, el pago de sueldos y salarios. Vamos a seguir la misma programación que se ha seguido en años anteriores. No va a variar de ninguna manera. Primero van los jubilados y después todos los sectores. El sistema financiero ya hemos tenido una experiencia anterior de 8 a 12 en la cual ha funcionado. Lo que pedimos es que ahora que vamos a tener la cobranza de sueldos y salarios, la gente, si ve mucha aglomeración, pueda esperar un poco y facilitar el funcionamiento de la banca. El sistema financiero está funcionando ya anteriormente con la cuarentena y va a seguir funcionando. Lo, lo que estamos haciendo para los jubilados y para los rentistas es darle la facilidad para que esas personas de la tercera edad o mayores no salgan de sus casas, pueda salir un sobrino, pueda salir un hijo, pueda salir una hija, con una carta y con la huella que es una declaración jurada y poder cobrar. ministro mi segunda parte de la pregunta era sobre los medios de comunicación si nos puede aclarar por favor qué va a pasar porque dijeron que los permisos quedan completamente anulados y que nadie puede salir sábado y domingo qué pasa con los medios los periodistas lo, lo que hemos quedado que lo que hemos quedado es que los medios tendrán que coordinar con Isabel Fernández, que es nuestra ministra de Comunicación. Está garantizada todo lo que es la libertad de prensa, el funcionamiento. Por lo tanto, les pedimos que coordinen con el Ministerio de Comunicación para ver cómo van a funcionar. Ministro, ¿es cierto que se planteó limitar el trabajo de los medios de comunicación para el fin de semana? que tienen que hacer los medios de acuerdo a las actividades que tienen, porque también el fin de semana en muchos casos, si lo vemos en años anteriores, el funcionamiento del, de los canales y todo lo que es tema de prensa también disminuye en menor proporción. Entonces, esos son los, las explicaciones que deberían coordinar con, con nuestra ministra de comunicación para ver de acuerdo a las recargas o qué tipo de trabajo se van a hacer para coordinar. Es un un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Por eso es que les pedimos que coordinen con el Ministerio de Comunicación para darle una salida a esta medida que es dura, pero necesaria para controlar el tema del coronavirus. Ministro, permítame hacer énfasis en la banca. ¿Se van a revocar los actuales permisos que se tienen para los vehículos? Todos van a quedar revocados. En este caso, la banca, ¿cómo se va a movilizar para llevar a los funcionarios hasta su puesto de trabajo, los seguros, los bancos, por ejemplo? ¿Bastará solo con la credencial para que ellos puedan llegar ahí? Cada institución financiera ya ha hecho los trámites de qué, qué agencias se van a abrir, cuáles son, hay un listado de las personas. Y hemos funcionado en los días anteriores con el mismo horario y con las mismas restricciones. Entonces, son los mismos cinco días que se están manteniendo de la cuarentena anterior. No ha variado absolutamente nada. Y en esto, por la cercanía del pago de sueldos y salarios y jubilados, rentistas, es que se está considerando en este momento de que van a seguir funcionando y cada institución financiera tiene que hacer el trámite correspondiente. Hablemos de la ganasta familiar gratuita, ministro. ¿Cuánto destinará el Estado para cubrir con esta medida a 1.600.000 familias? Estamos hablando aproximadamente entre 350 y 400 millones lo que se va a destinar. Y va básicamente para aquellas personas que no tienen un ingreso, que no tienen un trabajo fijo y que están sufriendo en este momento toda esta, para, esta paralización económica por efecto del coronavirus. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, 7 millones 500 con las otras medidas que son el bono de familia, que es la reducción de impuestos, que también aquí hay que dejar claramente sentado que los beneficios de que hemos ampliado la reducción, el pago, el gobierno va a pagar el 50% del agua potable de abril, mayo y junio de los de las partes domiciliarias. También vamos a pagar. 100, hasta 120 bolivianos el consumo de energía eléctrica con lo cual estaríamos eh, beneficiando a más de 2 millones de personas y la canasta familiar que va a estar alrededor de unos 400 bolivianos vamos a darla a aquellas personas que no tienen un ingreso o no tienen un trabajo y también para aquellas personas de la tercera edad que tienen solo el tema de la renta dignidad para apoyar. Esta canasta familiar va básicamente a sectores o que no son asalariados o que tienen problemas también en el tema del abastecimiento de los alimentos. Ministro, ¿cómo se aplicará esta medida? ¿Quiénes se encargarán de la distribución? ¿Por cuánto tiempo? Eh, estamos trabajando en este momento en la reglamentación, en la identificación de los grupos objetivos y este mecanismo se lo va a hacer con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y también tenemos la participación de varias instituciones en las cuales pueden llegar a los sectores beneficiarios. Ministro del Banco Central de Bolivia inyectó 3 millones de bolivianos a la economía con la compra de vómonos a las AFPs ¿Cómo las AFP, si queremos entender esto, van a invertir este dinero en el sistema financiero para poder ayudar a Bolivia a combatir el coronavirus? A ver, lo que está haciendo el gobierno es simplemente garantizar primero el tema de los recursos de los jubilados una vez incorporados al sistema financiero, estos hacen eh, van a inversiones, que son en los DPFs. Y esto también, acuérdense que la rentabilidad en el anterior gobierno llegó a 1% y a menos de 1%. Con este mecanismo, los eh, recursos de los jubilados van a a tener una tasa mayor de rentabilidad y de retorno que permite generar un mejor eh, nivel de rentabilidad que permita beneficiar a los jubilados y rentistas. Se va a incrementar el gasto del gobierno. ¿Cuál va a ser el déficit fiscal para este año, dada esta coyuntura, ministro? A ver, eh, si ustedes se eh, acuerdan, el, pro, el, el déficit fiscal proyectado para el anterior año cuando estaba la administración del MAS llegaba a 9.5%. Lo bajamos a 7.2%. Esa reducción es porque se redujo la corrupción que había en la administración de los recursos públicos. Con el ahorro de la corrupción y de bajar de 9.5% a 7.2% el déficit es el que estamos redistribuyendo ahora en lo que es el presupuesto. acuérdense también que en la reducción de este, de este déficit se dio la prioridad en el gasto a lo que fue el 10% para la salud, sin que conozcamos todavía el impacto del coronavirus, sin que tengamos todavía el tema del dengue, de lo que correspondía a todas las epidemias que tuvimos como nunca en Bolivia. Pero la decisión de la presidenta Yanine Áñez de garantizar el 10% para la salud, es lo que nos está permitiendo en este momento también afrontar todo este problema del coronavirus y todas las epidemias que hemos tenido como el dengue y otras que no las esperábamos. Acuérdese que el dengue ha vuelto a Bolivia con fuerza después de 60 años y ha sido también el gobierno el que ha tenido que asumir todo lo que es el tema de su solución. Ministro, ¿qué monto le demandará al Estado cubrir los servicios básicos que instruye este decreto? Estamos eh, calculando que vamos a estar aproximadamente en unos 350, 380 millones de bolivianos. Porque acuérdese que anteriormente era el 30% solamente por el mes de abril. Ahora, con los recursos que estamos eh, consiguiendo eh, juntar en el presupuesto vamos a llegar aproximadamente a, a abril, mayo y junio de lo que es la, el consumo de las familias hasta 120 bolivianos y aparte también tener eh, agua potable el 50% de las facturas que eso sí beneficia a, los, a las personas y familias de menores ingresos. Le agradecemos, ministro, por esta entrevista, importante información que compartimos a nivel nacional.